Hacerle saber a todas aquellas personas sobre la vida de Aurelio Fernández Guerrero, aquel hombre nacido en el corregimiento de Botón de Leiva, corregimiento que pertenece al municipio de Margarita, en el departamento de Bolívar. Y la verdad que es amplia la trayectoria de Aurelio Fernández, primero como, como agricultor que fue en su pueblo natal Aurelio también fue un gran músico eh, nunca le he llegado a, a preguntar cómo aprendió él a tocar eh, clarinete pero hizo parte de una orquesta que existió aquí en, en el municipio de Margarita en el departamento de Bolívar eh, también se desempeñó como, como acordeonero tocaba acordeón, fue un gran juglar de la música vallenata, no difundió sus ritmos, pero eh, yo lo conocí tocando acordeón, cantaba, tiene una, tenía y todavía tiene una, una gran voz a pesar de sus 86 años, posteriormente de haberse ido para el Cesar regresó, se dedicó a tocar nillo, muy muy joven. Hubo unos grandes maestros como el desaparecido Eustacio Mesa, nativo de aquí de la región. Allá en los años 85, 86, eh, lo visitó Totó la Mompocina en su rancho y lo contrató para una gira internacional por casi por toda Europa. Durante siete meses estuvieron en Europa llevando este folclor y de ahí en adelante fue, fue contratado muchísimas veces eh, le decía anteriormente que ya no solamente fue en el Magdalena y bolívar ya lo llevaban a los carnavales de barranquilla durante muchas ocasiones con las eh, las barotas de talaigua que, que una, danza tan famosa que han ganado muchos congos de oro y Aurelio era el ejecutor de la flauta de millo. entonces eh, la faceta de Aurelio Fernández como, como este baluarte gestor y, y creador cultural ha sido tan grande